Bueno, después del almuerzo, que se nos hizo un poquito más largo de lo que pensamos, eh, empezamos esta segunda mesa del día, que tenemos un lujo de invitados y me parece que va a ser un debate más que interesante. Eh, está eh, Diego Fernández Slesac, que viene del Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada de la Facultad Exactas de la UBA. Eh, aplicada principalmente, si no me equivoco, a Neurología y Psiquiatría, van a ser los ejemplos que, que, que va a presentar un poco para para contar qué se está haciendo y, y cómo se está haciendo. Y también tenemos a Solter Lisi, eh, doctora en filosofía, especialista en bioética. Eh, en, o sea, todo el tema de salud lo vamos a tener acá en esta mesa y vamos a, a por lo menos tener esta posibilidad para pensar un poco. Hoy uno de los ejemplos que yo había puesto cuando planteé como una pregunta de, bueno, nosotros no estamos diciendo que la inteligencia artificial, así este gran paraguas, eh, es algo malo, y que no queremos que se desarrolle, sino que eh, nos estamos haciendo preguntas de en qué, en qué campos hay que avanzar y de qué manera avanzar y cómo regularlo y eh, aquellos datos que se utilicen para generar este desarrollo y estas decisiones que se tomen, eh, bueno, cómo deberían protegerse, quién debería tener esos datos, cómo deberían resguardarse eh, y estas decisiones, cómo deberían llevarse a cabo implementarse, etcétera. Uno de los ejemplos que puse era el de salud porque eh, yo planteé, digo, bueno, quizás muchos estaríamos de acuerdo con que si los desarrollos de inteligencia artificial permiten mejorar los diagnósticos, por ejemplo, eh, para detectar el cáncer lo más temprano posible y entonces poder tratarlo sin llegar a instancias tan avanzadas en donde cada vez se vuelve un poco más irreversible. Eh, quizás todos estaríamos de acuerdo en decir, bueno, sí, avancemos en ese desarrollo. Quizás la pregunta está después en... ¿De qué manera? ¿Cómo? y ¿Cuáles serían los límites que habría que ponerle a, a, a esta forma de, de implementarlo? Así que le voy a dar la palabra primero a Diego y, y va a seguir Sol. Después vamos a habilitar para preguntas del de público que está acá presente y de la gente de la Internet, como dijo Bea, Bea más temprano. Eh, así que, Diego, le Bueno, gracias por la invitación. Eh... Yo soy investigador con ICET en Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, dirijo el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, y eh, hace algo así como dos años eh, surgió la idea de hacer una startup también con todo lo que hacemos en, en el ámbito de investigación, y eso es el, el, la otra figura que está ahí en Telai. Entonces, un poco la idea era contarles el tipo de investigaciones que hacemos eh, a nivel universidad y cómo eso se traduce en aplicación médica clínica a través de la startup, con todos los desafíos eh, regulatorios y éticos eh, pertinentes. Entonces, empecemos para, para distender un poquito el auditorio eh, con un experimento que creo que muestra muy bien qué entendemos por inteligencia artificial, cuáles son los desafíos y, y y, y las cosas que hay para pensar. Entonces, al público presente, no a la gente que está por la internet, le voy a preguntar eh, qué ven ahí. A ver si me pueden describir qué, qué es lo que ven. Alguien. Acá ¿Sí? vea nos dice que ve un tablero. Voy a agregar tablero de ajedrez, aunque ella no lo haya dicho. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Perfecto. Más o menos un tablero... Entonces, eh, yo voy a ir traduciendo lo que me dicen. Ahí ven, entonces, un tablero con cuadraditos oscuros y cuadraditos claros, blancos y negros, llamémoslo. Hay dos cuadraditos marcados, uno con A y uno con la letra B. Eh, hay un cilindro que acá se ve color verde, espero que por internet se vea del mismo color. Y eh, a la izquierda vemos lo que nosotros en el mundo de, de la ciencia llamamos un calibre, un raya de un color homogéneo, créanme que no hay ninguna trampa. Y entonces ahora les voy a preguntar, ¿de qué color es el casillero A? ¿Gris, ¿Gris claro o oscuro? Gris. Oscuro, muy bien. ¿Y de qué color es el casillero B? Gris claro. Gris claro o blanco, perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es agarrar el calibre y lo voy a mover y voy a superponerlo con A y B. Me creen que el calibre es de un color homogéneo y no voy a hacer trampa. Lo que hago ahora es sin trampa. Lo voy a mover. ¿Qué, ¿Qué se ve ahora? Que el calibre cambió de color. Bueno, no. El calibre es de un solo color. Y si no me creen, hay una manera de verificarlo que es tapar todo el contexto, absolutamente todo el contexto, quedarse solo con la rayita. Y la rayita es gris de un color homogéneo. ¿Ven? Acérquense a la pantalla, porque por ahí no, no es suficientemente grande, pero créanme que si uno se acerca, lo ve de un solo color. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo es que el cerebro en realidad es una constructora de la realidad y no un simple sensor que recibe fotones y los muestra. Bien. o sea, nuestro cerebro tiene cableado ciertas estructuras y esto está cableado, no podemos salir aún yo diciéndoles que esto es un calibre con un color homogéneo, gris absolutamente la misma cantidad de fotones de la misma longitud de onda en cada píxel, ustedes no lo pueden dejar de ver en degradé, y eso es porque nuestro cerebro tiene cableado la sensación de perspectiva, la sensación de luz ¿dónde está la luz en ese dibujo? arriba a la derecha, ¿no? hay una sombra que, del que pega en el cilindro verde, entonces todo eso nosotros lo tenemos cableado y no podemos zafar. No podemos zafar. Este tipo de experimentos, que en particular este es de eh, un tal Adelson, que es un gran neurocientífico que estudia visión, eh, es posible gracias a un entendimiento muy profundo de cuáles son las actividades neurales que median la visión y toda la construcción que hay absolutamente cableada y de la que no, esto no es cultural, esto es genético, eh, que entonces ahora permite inventar, Nuevas eh, experimentos visuales en donde exploramos, bueno, cuáles son las estructuras que se conservan, no importa la cultura, la edad, nada, eh, en el cerebro que permite entonces entender cuál es la algoritmia cableada que tenemos dentro. ¿Van? Esta es un poco la idea. Eh, otro ejemplo también muy lindo es el tema de la palabra. Si podemos hacer esto con visión, ¿por qué no podemos hacer esto con el pensamiento? ¿Podremos mirar cuál es el cableado interno del cerebro a partir de lo que hablamos? Habrá estructuras que vayan más allá de la cultura, de, de nuestros aprendizajes, nuestro idioma, que nos den alguna idea de algún algoritmo que esté funcionando en, nuestra, en nuestro cerebro. Pero ahora ya no algoritmo visual, sino algoritmo de pensamiento. Tratar de encontrar esas estructuras que sean, entre comillas, eh, comunes para todos. Eh, y entonces eso es un poco lo que hacemos dentro del laboratorio. Entonces, eh, para tratar de graficar un poco esta idea de medir el pensamiento, medir el algoritmo del pensamiento a partir del texto, les propongo otro experimento y es el siguiente. Supónganse que tengo eh, la recta numérica del 0 al 10, ¿dónde ubicarían al número 5? En el medio, en la mitad. Esa es fácil, ¿no? Esto es sencillo. Nosotros todos tenemos una concepción de eh, la recta numérica, en donde no, casi sin excepción la, el, todas las personas del mundo situarían el 5 en el medio. Ahora, ¿qué pasa si les hago esta pregunta? Del 1 al 100, ¿dónde ubico el 23? Cerca de un cuarto. No es exactamente un cuarto, pero cerca de un cuarto. Bueno, resulta que esto que acaban de responder no es tan sencillo. Ustedes están asumiendo acá, y en el 5 también, pero era menos visible, una distribución x distante de los números. Después del 1 viene el 2, después del 2 el 3, y la separación entre el 1 y el 2 es la misma que entre el 2 y el 3. Bueno, eso no es así en los humanos. En, cuando innato, cuando nacemos y todavía no fuimos a la escuela, nuestra concepción de los números es logarítmica. Una persona que no está instruida en, en la escuela clásica, en donde en primer y segundo grado nos enseñan esto, ubicaría el 23 probablemente cerca de la mitad, o incluso más cerca del 100. ¿Eh? Y esto, hay experimentos que muestran eso con bebés. Se hacen experimentos con, en vez de mostrar números, porque los bebés no entienden números, con cantidad de puntitos, y los bebés lo que terminan pasando es que agrupan números que son más o menos parecidos. Entonces tenés el 1 que se separa muy bien del 2, el 2 que se separa muy bien del 3, el 3 del 4 ya no tanto, el 4 del 5 tampoco. El 10, el 20, el 30 son todos más o menos lo mismo y de ahí para adelante son todos 100, todos muchos. Un, 2, 3, cuatro, muchos. ¿Eh? Eh, pero bueno, hay una escuela que nos cablea, ahora ya esto sí es un cableado cultural, que la recta numérica es equidistante entre los números, es lineal. Entonces, para nosotros todos dijeron que sí inmediatamente, cuando yo dije casi un cuarto. Bueno. No están así. Estas son cosas que se están aprendiendo. Ahora imagínense si voy al mundo de las palabras. Yo estaba hablando del de algoritmo del pensamiento. Ahora quiero medir lo que dijimos y dónde está ubicado, porque el algoritmo tiene que ser algo que yo pueda escribir en código, que una computadora pueda interpretar. Entonces, si les digo a la izquierda está mucho, a la derecha poco, ¿dónde está la palabra abundante? ¿Más cerca de mucho o más cerca de poco? ¿Vale? Bueno, acá no hay respuesta correcta, claramente. Entonces, hay ahora un montón de técnicas que eh, permiten explorar grandes cantidades de texto, por ejemplo, todos los blogs del mundo, Wikipedia, los diarios online, etcétera, que buscan la aparición de distintas pares de palabras y tratan de encontrar parecidos. Si cada vez que aparece mucho, también aparece abundante, entonces abundante está más cerca de mucho que de poco. Entonces, si hago mucha estadística con repositorios inmensos de Internet, uno puede estimar distancias entre palabras. Y eso es... ...nosotros dentro del laboratorio para medir eh, todo lo que tiene que ver con pensamiento. Entonces, ahora, teniendo esa idea de se entiende bastante bien el cerebro eh, visual... Y uno puede diseñar estos experimentos visuales y entonces tratar de fabricar una inteligencia artificial que respete esas mismas eh, reglas. O entender el pensamiento humano a través de lo que hablamos con este tipo de medidas. Es que le voy a contar algunas aplicaciones que estamos trabajando eh, desde el laboratorio y, y, y el proyecto. Entonces, el primero es eh, una imagen, eh, el análisis de imágenes médicas. 1988, esta era una computadora clásica del momento. Esto es una computadora del año pasado, 2018, un teléfono celular, más o menos, para hacer una idea, mil veces más pequeño en peso, tamaño, qué sé yo, un millón de veces más poderoso en la medida que se les ocurra. O sea, esto es lo que ha avanzado la tecnología, esto es sencillo, no tiene ningún secreto. Bueno, 1988, primer resonancia magnética, la primera época de las resonancias magnéticas clínicas. Bien. Eh, la resonancia escupe un dibujito en esas placas y el médico tiene que mirar esas placas y hacer un reporte. En 1988 se hacía como se ve en esa foto: agarra un médico, la placa, mira e informa en una computadora o, o lo graba en un grabador y después se eh, transcribe diciendo: Veo en esta placa una lesión eh, hiperintensa, bla, bla, bla, compatible con, no sé, una esclerosis múltiple, o que fuera. ¿Eh? Bueno, adivinen cómo se hace en el 2018 o 2019, que no cambió demasiado. Exactamente igual. Así como la inteligencia artificial hoy nos ha invadido en casi cualquier dispositivo tecnológico, en la medicina influye mucho en la calidad de la imagen. Lo que sí cambió mucho es el equipamiento. El resonador magnético hoy es muchísimo más potente y muchísimo más claro en las imágenes, pero el procedimiento, el proceso que va desde la imagen, desde el paciente entrando en el resonador, hasta el informe, e incluso el, la consulta médica con el neurólogo, es exactamente igual. Un médico mirando, cuando tiene suerte, si está todo digitalizado en la computadora, pero si no, todavía se sigue mirando las placas a simple vista. Imagínense en un estudio de esclerosis múltiple, en donde hay que mirar lesiones muy chiquititas, y decir si aumentó respecto al anterior. Los médicos literalmente miran una, miran la otra y dicen que creció un 10%. Entonces, estos son los grandes desafíos éticos eh, para abordar donde la inteligencia artificial podría tener un gran impacto. Entonces, ¿cómo funciona el clásico workflow de resonancia magnética? Que es uno de los principales trabajos que, que, que estoy haciendo en este momento. Eh, resonador magnético, voy a hablar de resonancia de cerebro, que es donde nosotros nos estamos focalizando. Se, se adquiere un resonador, más o menos es un estudio cada 15 minutos, cada media hora. Esos estudios van a lo que se llama un PACS, un servidor de imágenes. Y ese servidor de imágenes es el que provee a médicos especialistas el estudio para que los reporten algunos eh, centros de diagnóstico, este PACS lo tienen distribuido en el país, si es un centro que tiene múltiples sitios a lo largo del país, y entonces la imagen no necesariamente se ve en el centro médico, sino que puede ser algo por internet en la estación de trabajo de un especialista que está en su casa con un supermonitor. ¿Eh? Los especialistas entonces, que son una especie de Uber de la medicina, eh, reciben el estudio y están entre comillas, obligados a analizar esos estudios entre 10 y 30 reportes por día. ¿Eh? Si nos metemos en mamografía, que no traje los ejemplos acá, eh, si la Organización Mundial de Mamografía sugiere que cada médico especialista en imágenes debe ver entre 30 y 60 estudios por hora. Uno por minuto. O uno cada dos minutos. Eso quiere decir, llega la mamografía... Las dos mamas, hay que mirar una, mirar la otra, escribir un reporte y decir si es normal, anormal, si tiene calcificación, masa, si Comparar tiene... Con Comparar con la anterior en uno o dos minutos. Entonces, claramente el sistema de reportes médicos no funciona y eso es un poco lo que estamos tratando de abordar desde la inteligencia artificial. Ver cómo podemos ayudar para que esos uno o dos minutos se... Eh, puedan ser útiles, no uno o dos minutos donde tengas que revisar absolutamente todo. Entonces ahí es donde estamos haciendo esta solución que se llama el APEC, en donde no solamente el médico ve la resonancia magnética o la mamografía, sino que ve eso más un preinforme que dice, bueno, en esta mamografía mira esta zona, en esta resonancia tenés las lesiones ya marcadas, hace tu reporte, sabiendo que las lesiones están acá o que esta mama en principio no tiene calcificación o masa. Eh, eso es lo que, una de las cosas que estamos haciendo en, en el mundo de inteligencia artificial. Esto todavía está a nivel investigación, lo estamos haciendo en colaboración con Flenny. Flenny nos está proveyendo imágenes de resonancia magnética del cerebro. Y entonces lo que se genera es un reporte que le llega de vuelta al radiólogo, al especialista en imágenes, en donde se muestran en este ejemplo particular... Eh, un cerebro, a ver si se llega a ver la flechita, un cerebro donde se marcan todas las regiones, esto está en todo color hinche, es las distintas regiones del cerebro, se hace una cuantificación de ese cerebro y se arman estas especies de semáforos alarma, que lo que está diciendo es, respecto de una base de datos de pacientes histórica de FLENI y de otras bases de datos, ¿cuán lejos está esta persona usando esta inteligencia artificial de esa normalidad? definida por estas bases de datos. Es una especie de alarma. Entonces ahora el radiólogo no tiene que hacer a mano en la computadora la segmentación, eso lo hizo la, computadora, la inteligencia artificial, y tiene esta señal de alarma. Sí, claro. sí perdón, te quería preguntar si el, por el diseño de la investigación, no el ético, el diseño metodológico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, me refiero a si hay un grupo control, si hay un grupo de radiólogos que utilizan este, este sistema que están desarrollando y otro grupo que no, para ver cuál es el objetivo y los resultados que van a analizar después. Sí, esta, este, este informe en particular que ahí arriba dice volumetría, se usa típicamente en eh, atrofias de tamaño de las distintas segmentaciones del cerebro que están asociadas a demencias y a protocolos en general cognitivos entonces lo que nosotros hacemos es tomamos sujetos normales que no están dentro de esos protocolos los metemos en los resonadores a personas a pacientes ficticios los metemos en distintos horarios porque la resonancia tiene un, es muy dependiente de el equipamiento el técnico y el horario en que se hace o sea, depende de un montón de cosas entonces hacemos tanto eh, controles desde el punto de vista de los pacientes como controles desde el punto de vista de los médicos. Entonces Agarramos, ahora, ahora voy a mostrar, creo que, no sé si la saqué, a ver si es la siguiente. Estos son el tipo de alarmas, para contestarte a vos. Estos son el tipo de colorinche que devuelve la inteligencia artificial para uh, que el radiólogo haga su informe. Y acá está, esto por ahí responde a tu pregunta. Eh, un informe a mano, sin la inteligencia artificial, en esclerosis múltiple, es el ejemplo que estoy mostrando acá, lleva alrededor de 60 minutos hacer toda la segmentación de las lesiones. ¿eh? A un radiólogo, que acabamos de decir que le pedían entre 10 y 30 estudios por día. No alcanzan las horas del día. ¿no? Eh, entonces, eh, esa es la cantidad de tiempo. Y la otra prueba que hicimos es justamente yendo a los controles, agarramos a un radiólogo le pedimos segmentar esta imagen, agarramos a otro radiólogo sin nada de inteligencia artificial, le hicimos segmentar la imagen y después hicimos cuánto se solapa un radiólogo contra otro radiólogo, los dos especialistas de la misma categoría, o residentes o especialistas, no sé, jefe de servicio, lo que fuera. Y lo que vimos es que al principio se solapan bastante bien, pero a la hora, al paso de una hora de estar segmentando lesiones, el solapamiento entre un especialista y el otro era del 60%. O sea, que hay un 40% de la lesión que uno marcó y que el otro no. O sea, el trabajo manual de segmentar esto claramente está fuera de las capacidades del ser humano. O sea, nos cansamos. No tenemos esa posibilidad de concentrarnos tanto tiempo. Por ahí para hacerlo una vez, si, no lo, si lo pedimos explícitamente, sí. Pero esto como trabajo rutinario claramente no funciona. Entonces, este es el tipo de, de desarrollos al que nosotros apuntamos. En aquellos lugares donde los seres humanos claramente funcionamos mal que es después de una hora estar haciendo una, una tarea muy tediosa, que es marcar zonas en el cerebro muy difíciles, eh, apuntar con una inteligencia artificial que pueda ayudar en este camino. As, usando eh, este tipo de herramientas, es que ahí aparece ese más 37%, que es cuánto mejora el solapamiento usando este tipo de técnicas. Sí, por eso te preguntaba, pues, imaginé que el, uno de los objetivos del estudio era demostrar que con el uso de inteligencia artificial se mejoraba notablemente eh, en precisión, rapidez, de los resultados y por lo tanto en el diseño del estudio tenía que tener digamos algunas de estas características de, de radio los que hagan el trabajo manual y otros que no sí, sí. era clar, claramente iban a llegar a ser resultados yo después tengo otros ejemplos pero pero también coincide lo mismo que me parece que el, el uso en este tipo de aplicaciones eh, mejora notablemente la, nuestros defectos como profesionales de la salud y como ser humano en general, ¿no? Sí, creo que la clave está en encontrar estos lugares en donde los humanos funcionamos mal. Estamos haciendo trabajos para que no somos, eh, no estamos diseñados. Somos sí. mucho mejor integrando al paciente y haciéndole contención, más una especie de psicólogo que un robot marcando lesiones en una imagen eh, de, de, que tiene muchas ambigüedades. No, hay, ahí es donde la hay quería agregar otra cosa, no sé si estoy desorganizando mucho la presentación, sí. pero porque vos marcaste en un par, un par de veces que justamente el tema es que eh, de, de, de, incluso la Organización de la Salud decía que en uno o en dos minutos tenían que verificar esta información. Bueno, el problema también está ahí. O sea, no solamente que nos cansamos, que eso técnicamente cierto desde el punto de vista neurológico, sí. eh, cognitivo, es cierto, sino también la imposibilidad de, de contar con el tiempo necesario para atender al paciente o al sujeto de investigación, depende del caso, eh, como se le merece, ¿no? Sí, algo que para defender un poquito a las organizaciones que piden a ver. el para defender un poquito a las organizaciones que tiran esos números de uno o dos minutos, sí. eh, esos son los tiempos sugeridos en función de cuántas imágenes se producen por año en el mundo eh, en una especialidad ah. y cuántos médicos disponibles hay. Ah, bueno. eh, entonces, ese es el gran bueno, problema. El, Está aumentando devuelve, mucha, devuelve mucho. Devuelve la cuestión a la, a la OMS y a todo el mundo, en realidad. Sí. El problema es la disponibilidad, Exacto. Eh, que es uno de los temas que labura la organización esa, ¿no? Eh, o sea... ¿Debería haber un número suficiente de eh, cirujanos, de neurólogos, lo que sea, para cada paciente y además distribuido en, en áreas? Sí, eh, en mamografía es uno de los ejemplos más choqueantes, eh, ¿no? O sea, está completamente estandarizado el screening de mama, claro. o sea, eso en tercer mundo y primer mundo, en cualquier... Eh, eh, al menos en los centros urbanos, eh, es algo de práctica estándar. Entonces la cantidad de imágenes que se genera supera ampliamente la cantidad de especialistas claro. que hay para, para revisarlos. Entonces sí. Ese es el gran desafío y entonces aparecen estos números que son absurdos de una imagen por minuto o cada dos minutos, que no tiene ningún sentido, no importa la cuenta que uno sí, haga. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con ese dato ya se entiende más a, a dónde apuntaba. Sí. Eh... Bueno, y en, ese era un ejemplo de imágenes que, que, que en el último tiempo estuve trabajando mucho, y esto es algo más eh, que, que vengo trabajando hace un par de años más. En psiquiatría pasa exactamente lo mismo. En 1856, 1926, Krepling eh, ya inventaba el, el, el método de la entrevista psiquiátrica, y en 2018 es exactamente igual, ¿no? O sea. Entra un paciente, lo sienta delante de un escritorio, se le hace una entrevista y funciona, o sea, esto no tiene ningún problema, eh, y funciona, y el, entonces el médico después de una serie de consultas, no necesariamente una sola entrevista, eh, termina en algún diagnóstico de psiquiátrico que sea, ¿no? esquizofrenia, bipolaridad, depresión, trastorno de obsesivo compulsivo, autismo, no importa el que sea. Eh, y de vuelta, ¿dónde está la tecnología que nos rodea eh, en este tipo de consulta? Y eso es algo que venimos trabajando y que está más alineado a eh, lo que conté antes del de algoritmo del pensamiento. ¿no? Entonces, eh, voy a contar un experimento bien de laboratorio que hicimos. Esto no tiene aplicación clínica todavía, pero que desafía la, la ética al borde. Eh, entonces, eh, solo para hacer una... Un, un gráfico de más o menos qué significa hacer un algoritmo del pensamiento a partir de lo que dicen. Eh, usamos algunas técnicas matemáticas como por ejemplo los grafos, algo súper clásico en el mundo de computación, que consiste en flechitas y circulitos, como se ve en la pantalla, eh, y en donde... Una vez que tenemos circulitos unidos por flechas, uno puede hacer un montón de cuentas. Por ejemplo, ¿cuál es el circulito que más flechas le llegan? ¿Cuál es el circulito que más flechas le salen? O ¿cuál es el camino más corto en cualquier, entre cualquier par de circulitos? O sea, miles de cuentas matemáticas. Esto es un tema de matemática discreta, recontra conocido. Eh, y entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que traduce del mundo de las palabras... ...al mundo de los grafos, a los circulitos y flechitas. ¿Eh? Y la técnica es absolutamente trivial, es agarramos cada una de las palabras... ...cada palabra es un circulito y vamos a dibujar una flechita si una palabra viene después de la otra. Así de sencillo, secuencia de palabras. Entonces, si yo tengo una frase como por ejemplo acá, I was dreaming of a show... ...estaba soñando con un show, eso se traduce a I was dreaming of a show, todo unido por flechitas... Si empiezo a tener muchas frases, yo voy a tener un montón de circulitos y flechitas, y cuando repito una palabra, no pongo un segundo globito, uso el mismo de antes. ¿Eh? Si hago eso, entonces empiezan a aparecer figuras interesantes, como las que están abajo a la izquierda, en donde empiezo a caracterizar la estética del discurso. ¿Cuántas veces, cuántas veces vuelvo a una palabra? ¿Cuánto tardo en volver a una palabra? Por ejemplo... Algo que encontramos es, eh, nos traje la figura, pero la cuen lo cuento, es eh, una de las enfermedades que miramos es hipomanía en bipolares. o sea El bipolar puede estar o depresivo o maníaco. En la etapa de manía muchas veces aparece eh, una repetición al yo. Entonces yo aparece como uno de los globitos, súper central, con todas las cosas. Los dibujitos de esos caminos volviendo al yo todo el tiempo. O sea, el hipomaníaco típicamente se ve con un nodo central que habla de yo, mío, todo ese tipo de, de, de palabras que hacen referencia a uno mismo, y todas las frases volviendo a eso. Entonces, haciendo este tipo de análisis y algunos otros, eh, podemos empezar a tratar de caracterizar el, el tipo del discurso y ver si ese tipo de discurso se asocia a eh, distintas eh, enfermedades o trastornos mentales entonces otra cosa que, que medimos esta es una que se entiende bastante sencilla y visual una que es un poquito más abstracta es eh, la medida de coherencia en la psiquiatría algo que se estudia hace más de 100 años es lo que se llama la coherencia discursiva o la fuga de ideas tiene distintos nombres con sutilezas entre cada una de ellas y la idea es ¿Cuánto uno mantiene el hilo de la conversación? Vengo hablando de fútbol, mejor que siga hablando de fútbol y que no vaya a temas muy dispares. Entonces, eh, dentro del laboratorio nosotros eh, diseñamos una técnica para tratar de medir eso que la psiquiatría estudia hace 100 años. La psiquiatría hoy depende de un psiquiatra con mucha experiencia que pueda detectar esas sutilezas en los desvíos del discurso para... Eh, hacer diagnósticos en particular de esquizofrenia o, o, o bipolaridad. También puede haber ataques de psicosis por bipolaridad y cosas por el estilo. Entonces, el algoritmo es sencillo, de, visto desde lejos. Tenemos un texto. El texto este es, por ejemplo, una entrevista de un paciente con un psiquiatra. Separamos entre frases del mundo de las frases Pasamos al mundo de los vectores, para eso se usa una técnica que se llama Word embeddings, en este caso que muestro acá, Latent Semantic Analysis, de ahí la sigla LSA. No importa el tecnicismo matemático, pero lo que sí importa es entender que hay técnicas que tienen que ver con esto de ir a buscar repeticiones en Wikipedia y este tipo de cosas que permiten llevar del mundo de las palabras, en donde no podemos medir distancia, al mundo vectorial, en donde podemos decir esta palabra, este vector, es parecido a este otro. ¿Eh? Pregunta? Sí. Dale. Eh, ¿De dónde salen las entrevistas y los datos? ¿Y el, ¿Las historias clínicas de eh, entrevistas? Sí, Este en particular, el ejemplo que voy a contar ahora, es un convenio que tenemos con el Hospital de Columbia de Nueva York. Eh, nos pasaron entrevistas psiquiátricas de pacientes que llegaron a la guardia con algún síntoma de, por ejemplo, no me quiero levantar en, de la cama durante la última semana. O sea, en general son adolescentes o eh, jóvenes que están con algún síntoma depresivo y que van a la guardia y están en con eh, lo que se llaman son prodrómicos para los que no saben lo que es eso es, son personas que tienen algunos síntomas que dan lugar a pensar que podrían tener eh, un principio de esquizofrenia que podrían llegar a tener en un tiempo cercano un brote psicótico ¿eh? podrían llegar a tener en un tiempo cercano, podría, podría, podría, podría, podría, eh, y en la gran mayoría de, de, del mundo se medica. Caen con eso y el podría, podría, podría, se convierte en te doy un antipsicótico por las dudas. Para los que no saben, el antipsicótico tiene efectos colaterales terribles, o sea, un aplacamiento total de todo tipo de sensaciones en la persona que los toma. O sea, es algo no, muy, muy, muy no recomendable. Y en general las prácticas es, bueno, si realmente tiene estos síntomas y se lo considera un prodrómico probable, chao, le doy el antipsicótico para que no llegue al brote. Entonces, estas son las entrevistas de estos pacientes que llegaron a la guardia, fueron entrevistados, se los declararon prodrómicos, no se los medicó. Y eh, se les hizo un seguimiento, se les pidió hacer un seguimiento, que ahora no recuerdo exactamente, pero creo que era que tenían que visitar el hospital una vez cada seis meses. Y entonces a los dos años y medio tenés la respuesta de, bueno, vino este paciente, lo declaré prodrómico, yo creí que se iba a convertir, que iba a tener un brote psicótico, lo tuvo o no lo tuvo. Entonces, lo, sí. No, no, yo por justamente, la cuestión de los datos en salud, el tráfico de datos en salud, los convenios que se realizan y demás, hasta dónde esos pacientes sabían el uso que se le iba a dar a, a, sí, a sus datos. El, a ser, ¿no? Estos datos fueron obtenidos en el contexto de este protocolo. Uh -huh. eh, el, la Guardia Psiquiátrica tiene un departamento de computación con todos los comités de ética y sí, de aprobaciones. De hecho, eh, los datos no los mandan así nomás, tuvimos que firmar lo que será un NDA y un sí, montón sí. de información, y ya vienen anonimizados, no es que vienen los sí, datos sí. originales, eh, sino que vienen directamente los textos. Un detalle sí, importante sí. es, yo pedí los audios. Porque uno también puede sacar información acerca de la prosodia, claro, la latencia del habla, es aquello, y eso no me lo dieron. Por eso, por eso preguntaba, no es lo mismo que te venga una transcripción anónima que te venga el audio. Exacto, directo. el audio no me lo dieron, el, me dieron solo el texto. El audio, eh, hay, hay, hay maneras de sacar la especie de huella dactilar del sí, audio, sí, sí, sí. que sería la, la huella hay, personal del audio. Que te lleva resultados distintos también, ¿no? de análisis del discurso, digo... Sí, en este caso es análisis de la transcripción de lo sí, que dijo y sí, la transcripción sí. anonimizada. Ah, ¿Y en eh, el anterior? En el anterior, en, en, sí, es lo mismo. Es, de ah, hecho, es es, mismo. Es, este es un dataset de Brasil donde ah, hicimos esto. Eh, ahora voy a mostrar los resultados, porque todavía no encontré los resultados. Entonces, lo que hicimos fue mirar básicamente para cada una de las frases hacia dónde apunta, cuando una vez que lo transformamos a vectores, <coughs> hacia dónde apunta, y entonces mirando hacia dónde apunta podemos ver si apunta a lugares similares una frase respecto a la siguiente. Entonces, definir así una medida de coherencia a partir de estadística de muchos documentos. Entonces, eso fue lo que hicimos y armamos lo que se llama en Machine Learning un clasificador. No importa los detalles técnicos de vuelta, pero entonces ahora tenemos... En este caso particular, que es el, el, los pacientes de Columbia Hospital, 34 pacientes que estaban declarados clinical high risk, o sea, alto riesgo de tener un brote psicótico en los siguientes dos años y medio. De esos, eh, de esos 34, 5 tuvieron un brote psicótico, o sea, 5 estaban bien declarados de alto riesgo, porque fueron los que se llaman CHR+, CHR que se convirtieron. 29 habían sido declarados de alto riesgo y no tuvieron el brote psicótico. O sea, la sensibilidad de los psiquiatras usando las técnicas más avanzadas que hay hoy en día en Nueva York, tienen más o menos una performance del 30%, es muy baja. Eh... Y entonces nosotros lo que armamos es, a partir de esos documentos, un clasificador que trataba de decir, ver si podíamos detectar cuáles eran esos cinco que desarrollaban psicosis. Y acá, ahí dice clasificación perfecta, tuvimos un 100% de performance. Y voy a hacer un disclaimer, que es muy importante, son solo cinco casos. Entonces, clasificación perfecta en cinco casos, no quiere decir que estemos al 100%, pero sí quiere decir que hay información en el discurso potencialmente útil para la clínica de esto. ¿Eh? No quiere decir que anda al 100%, no quiere decir que anda al 99%, no quiere decir ni siquiera que anda al 60%. Quiere decir, hay información útil y esto es un trabajo bastante artesanal y de investigación, de eh, Machine Learning, en convenio con esta gente de psiquiatría. Pero bueno, nos dio a nosotros una buena pauta de que efectivamente el discurso era un buen proxy, para mirar lo que estaba pasando en la cabeza de estos pacientes y eh, tratar de entender si eso eh, podía hablarnos de eh, la progresión, la predicción de un cambio del estado mental, en este caso psicosis. Eh, otro ejemplo relacionado con esto... Eh, es en depresión, hay un tratamiento nuevo que se está practicando en Europa bastante y ahora empieza en Estados Unidos, que es en pacientes que son depresivos y muy resistentes a todo tipo de tratamiento, incluso drogas bastante fuertes, se les aplica una droga eh, psicodélica, psilocibina, éxtasis, hay un montón de tratamientos. Eh, bueno, resulta que está funcionando, funciona bastante bien. En pocos pacientes... O sea, en, en los, los grupos de pacientes son bastante grandes, que son resistentes a todo tipo de drogas para depresiones muy agudas. En, en esos pacientes se les aplica psilocibina, éxtasis, distintas drogas. Estos pacientes, la mayoría no tienen efectos eh, de mejorarle la depresión. Les pegan un buen viaje y cuando vuelven del viaje siguen igual de deprimidos que antes. Pero que en principio no tienen efectos colaterales malos. Solamente una, una temporada mala, digamos. En cambio, en, en, esto es con Imperial College en, en Londres. Bueno, y entonces, en, al, en alrededor del 34 por, o 40% de los pacientes, este, este, este viaje psicodélico usando drogas que hasta hace poco eran de recreación, logran sacarlos de esa depresión y con... Eh, durante un tiempo muy, muy, muy prudente. O sea, no es que salen de la depresión, están dos semanas eufóricos y después vuelven a deprimidos, sino que efectivamente es algo que, dicho rápido, los resetea. ¿eh? Es un viaje que los resetea. Pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué al, a ese 40% le hace tan bien y a los otros no les hace nada? ¿Qué caracteriza a, esas, a ese 40%? Porque entonces uno podría pensar en un tratamiento usando psicodélicos, pero en aquellas personas que sean sensibles a esos psicodélicos para no hacerle pasar un mal viaje a eh, gente que no le va a tener efecto sobre su tratamiento, sobre su depresión. Y entonces lo que hicimos fue. Eh, de vuelta a la misma, la misma estrategia, tenemos estas entrevistas, son pacientes depresivos que cuesta que hablen, pero bueno, logramos hablar, se les hace una entrevista, esta entrevista se la pasa por un algoritmo, y este algoritmo entonces de, define lo que nosotros llamamos la complejidad emocional, y no voy a entrar en los detalles matemáticos, es muy sencilla. Y esta complejidad parece ser un muy buen predictor de si la, el tratamiento con psicodélicos va a funcionar o no. Entonces, usando ese predictor de funcionamiento, lo que hicimos fue filtrar pacientes. Es decir, a este no se lo apliques, a este no se lo apliques, a este no se lo apliques, a este sí. Haciendo eso, pasamos a una um, susceptibilidad de este tipo de tratamientos del 40% al 75%. O sea, fuimos bastante buenos prediciendo cuáles son los pacientes en los que valía la pena probar con el tratamiento de psicodélicos y en cuáles no. Bueno, como verán, eh, las aplicaciones son inimaginables y esto tiene una cantidad de colaboraciones imposible de nombrar a todos, de hecho no voy a nombrar a todos, pero... Todo lo que tiene que ver con imágenes lo estamos haciendo en Fleni y el equipo de radiólogos de Fleni está muy metido en todo esto porque justamente como acá me decía Sol, eh, hay que hacer los controles en donde los radiólogos hacen con esto, sin esto, con pacientes, con sujetos normales, etcétera. Entonces, hay un equipo enorme en Flenny ayudándonos. En el laboratorio de inteligencia artificial estamos trabajando también con un compañero de Santa Fe que está en el SINC, en Soferrante, un gran valor que hemos repatriado a Argentina después de su paso por Europa en doctorado y postdoctorado. Eh, la empresa que, que abrimos, que estamos trabajando justamente con Flenny, tratando de convertir esto que cuento desde el punto de vista de investigación en algo clínico. El objetivo de la empresa es exactamente eso, tomar las investigaciones que hacemos y llevarlos al, al mundo de la clínica. Estamos muy, muy fuerte trabajando con eh, ANMAT para tratar de regular todo esto. Les voy a contar una anécdota muy interesante que desde el punto de vista ético es increíble. Fuimos a ANMAT y dijimos, bueno, queremos empezar a aplicar estas investigaciones en el mundo clínico. Les contamos cuáles son las aplicaciones, le contamos en particular la, de la resonancia magnética y dijo, no hay reglamentación, pueden hacerlo. Bueno, entonces nos asesoramos, fuimos a un par de abogados y dijeron, no, no, no, consigan la aprobación de ANMAT. O sea, hagan el esfuerzo. Entonces fuimos a ANMAT y les rogamos a los de ANMAT, por favor, emitan un certificado de que nosotros podemos hacer esto. No hay regulación para ustedes, entonces eh, les damos... Una certificación, no sé, el nombre correcto no sé si es certificación negativa, pero es básicamente una certificación que dice que ANMAT no regula eso y que entonces uno lo puede hacer sin regulación. No la... Claro, pero, la... pero ANMAT tiene ese modelo. Tiene ese modelo. Le pidió que pase por ningún comité de ética? No, nosotros pasamos por comité de ética para hacer los experimentos de investigación. Claro. pero si Porque después... nosotros desde el punto de vista del laboratorio, pero cuando fuimos con la empresa nos dijeron esto. Entonces nos dijimos, bueno, emitan, no sé si certificado, queremos el sellito de ANMAT. Y ahí dijeron, ah, para, esto ya no es tan fácil. Y entonces ANMAT dijo, para no tienen regulación, no les podemos dar ese sellito, porque es un sello peligrosísimo. Claro. Y entonces escribamos la regulación, pero claramente no pueden escribir la regulación, no saben cómo hacerlo, es, es algo muy nuevo, no sabe nadie cómo hacerlo. Entonces nos pidieron a nosotros... Que ayudemos, no, no no que escribamos nuestra propia regulación, pero sí que hagamos un lineamiento de aquellas cosas que nosotros estaríamos en capacidades de hacer desde el punto de vista clínico, para escribir una reglamentación, una regulación nueva en ANMAT que no exista para nosotros, porque somos la primera empresa que pide regular esto. Que no quiere decir que seamos lo primero que lo hacemos. No quiere decir que seamos lo primero que lo hacemos. Eh, bueno, por eso nombro tanta gente acá, eh, por ejemplo, Lino Varenao, Jorge Aguado y Sol Collado, eh, son la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica que nos a ayuda a hablar con ANMAT, básicamente, no es fácil hablar con ANMAT, eh, entonces hay presión del Ministerio para que ANMAT saque las regulaciones, para que nos audite, porque una vez que saca la regulación nos tiene que auditar para pedirnos a nosotros que cumplamos con una regulación, que nosotros estamos diciendo qué es lo que tendría que cumplir, ¿no? o sea, eh, Así que, eh, esto para, para ser eh, honesto con toda la gente que está ayudando en este proyecto, es un proyecto eh, que vamos a ver en qué termina. Todavía no, la, todavía no está la regulación, todavía no está la aprobación en MAT, estamos en, en, en, esa, en esa disyuntiva. Eh, y después toda la parte de psiquiatría, que sí, ya es un proyecto bastante más internacional, en donde participan Sidarta Ribeiro y Natalia Mota de Brasil, Mariano Sigman y Facundo Carrillo, que son... Facundo es estudiante de doctorado mío en el laboratorio. y Mariano Sigman, un colaborador muy cercano del mundo de la neurociencia, muy, muy reconocido, ahora en España, pero en la DITEL hace poco. Guillermo Sechi, que si quieren es el mascherano de todo este proyecto. Sí, eh, eh, por eso. Él es el mascherano de este proyecto. Él es el... El, el, si quieren, el, el, el fundador de las ideas que llevaron a, a evolucionar en este proyecto, junto con Mariano, cuando Mariano estaba haciendo el doctorado allá en Rockefeller, volvió Mariano acá, yo empecé a trabajar con Mariano, surgió la idea de armar todo esto, y Guille trabaja esto desde IBM, y es el, por ejemplo, el que consiguió los datos de Columbia Hospital por estar en Nueva York, allá pues, eh, para agradecerle a, a, a Guille, que es, si quieren, el, el, el número 5 en todo esto, y la gente de Colombia, que son Gillinder Darvedi y Cheryl Corcoran, que son dos psiquiatras. Gillinder Darvedi no estuvo involucrada en esto de eh, los pacientes psiquiátricos. Eh, la pongo ahí porque hay otro trabajo que no mostré, donde hacemos el mismo tipo de análisis para detectar intoxicación por drogas, por éxtasis y metanfetamina. Agarramos pacientes, les hacemos hablar sobre un ser querido, en con un placebo le damos talco, después le damos metanfetamina, después le damos eh, eh, éxtasis y vemos cómo cambia el discurso de acuerdo a la intoxicación. Obviamente ciego, son pacientes que se eh, someten a tomarse una pastilla de éxtasis en un laboratorio controlado, y eso fue aprobado. comité de ética en Nueva York. Sí, sí, sí, por son, son, son consumidores eh, son consumidores rutinarios de eh, sí, bueno, éxtasis que se eh, prestan a este tipo de experimentos gracias sol Ahora nos van a hablar de ética. Sí, sí, sí, sí, buenísimo. Me pidieron ética, yo Bueno, eh, buenas tardes. Gracias a Fundación Vía Libre, Caro, Bea, por la invitación. Es un, un gusto estar acá. Y, y un gusto particularmente estar en esta mesa. No nos conocíamos, no sabía bien de qué íbamos a hablar cada uno. Y bueno, está, está interesante. Después podemos seguir charlando eh, algunas cuestiones. Bueno, eh, un poco la idea de esta charla era pensar algunas cuestiones éticas vinculadas a eh, la inteligencia artificial y el mundo de la bioética, no sé si saben de qué trata la bioética, pero en síntesis podríamos decir que es una, una disciplina compuesta por varias disciplinas, entre ellas la filosofía y la ética, por supuesto, pero no solamente, que estudia y analiza los problemas éticos en el campo de las ciencias de la salud, las ciencias biológicas. Y esto incluye el, el tipo de trabajo que haces vos, Diego, e incluye también eh, la relación, la relación médico-paciente, la práctica clínica, las investigaciones y demás. Eh, es en, en una particularidad de esta disciplina es que es, ha surgido, de hecho, en los 70 como disciplina en respuesta, si se quiere, a los dilemas éticos que emanaron de los avances tecnológicos. Eh, los paradigmas eh, son, en un punto, el respirador artificial y las técnicas de reproducción asistida para los problemas éticos del comienzo y al final de vida. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué problemas éticos nos trajo el respirador artificial que de repente la gente podía vivir conectada a un respirador? Y sin embargo, no podíamos asegurar la, la calidad de vida de esas personas. Y luego, gracias a, a, a eso, se, se creó un nuevo concepto incluso de muerte, el concepto de muerte cerebral, para poder tener disponibles los órganos eh, de, de las personas que tenían muerte cerebral, justamente, y que sin embargo estaban conectados a un respirador. Pero, ¿por, por qué presenté esto? no, no, no voy no, hablar de la bioética en sí sino para pensar que, que es una, un campo disciplinar que necesariamente está acompañado de los avances tecnológicos. Y como tecnología es todo, hoy estamos hablando acá de inteligencia artificial, pero hace 40 años podíamos estar hablando de eh, los, los respiradores. ¿no? Entonces, un, algunas cuestiones de bioética e inteligencia artificial, pero antes de eso quería presentar un par de problemas éticos generales. Eh, una cuestión básica ya para, para ustedes que están cursando este seminario es el, el impacto actual de, esta, de estos sistemas de inteligencia artificial, que están en todos lados, están en la educación, están en el trabajo, están en la salud, y eso hace que eh, eh, tengamos estos espacios de encuentro para pensar el impacto y el alcance de estas regulaciones. Acá les puse algunos ejemplos de... Eh, de, de utilización de inteligencia artificial que ya sé, seguramente habrán hablado, ¿no? Pero por ahí quería mostrar la distancia entre un, un chat de conversación, un chatbot de conversación, donde se incluyen, eh, digamos, sistemas de inteligencia artificial y un robot asistente. La diferencia en el proceso, en el producto es, es sustancial y sin embargo estamos hablando de lo mismo. Por eso... Para la ética en general y para la biótica en particular, se presentan algunos desafíos vinculados a estas particularidades, ¿no? entre lo que es un simple sistema o un sistema más complejo. Y fíjense la importancia de estos, eh, estos impactos que se han realizado durante los últimos años una serie de documentos oficiales, gubernamentales, pero no solo gubernamentales, pensados para regular este campo. El mismo año, 2016, en Estados Unidos y en Inglaterra, paralelamente, los, lo que serían los consejos asesores de ciencia y tecnología, escribieron los primeros documentos eh, que intentaban regular esto. Por supuesto, la Unión Europea, la cabeza de esta discusión, sobre todo para los drones, médicos, los cohesos los autónomos, toda la aplicación médica, pero no solamente. Y ya en los últimos dos años, Hubo una serie de nuevos documentos donde se involucra ya la perspectiva, si se quiere, de la sociedad civil, de las organizaciones. Habrán visto, supongo que en otras mesas, las directrices estas de, de Inteligencia Artificial, eh, también las directrices existentes en materia de la UNESCO, en realidad no son directrices, hubo un, un evento previo que, que se realizó hace poco para pensar en la regulación en la UNESCO de Inteligencia Artificial, la OCDE mismo y demás. Esto, estos ejemplos que, que puse acá, que no son todos, muestran un interés en, en la regulación de, esta, de, de estas tecnologías que evidentemente atraviesa a los diferentes países, atraviesa a los diferentes sectores, empezando por los gobiernos, pero no únicamente, sino también al ámbito de los negocios y al mundo académico. Eh, un, uno de los informes que a mí más me, me interesa es el de la Stanford, no sé si lo conocen, el del 2030, la visión de 2030. Ellos en 2016 sacaron un primer documento sobre el impacto social, cultural y ético de la inteligencia artificial, pero lo interesante de este informe es que se va a revisar cada cinco años durante un siglo. Es decir, que va a ser un trabajo permanente de evaluación en las diferentes áreas, en las diferentes tecnologías, que hace que... Eh, se, se vea constantemente renovado. Entonces, dado los avances en inteligencia artificial, dado el interés por la regulación y dado eh, digamos, los, los cambios vertiginosos que se vienen dando, un poco la idea es pensar de qué problemas éticos generales y bioéticos en particular podemos encontrar. Y digo algunos porque en realidad son infinitos. Cada vez que te encuentras con alguna aplicación o algo, encontrás algo nuevo algún problema nuevo. Entonces, aunque ya hay unos cuantos documentos y gente que está pensando en estas cosas, no deja de ser un, eh, un camino a recorrer. Bueno, entonces, un par de problemas éticos generales antes de ir al campo de la bioética. Supongo que de una forma u otra ya han hablado en las otras mesas sobre los algoritmos y las decisiones. El gran problema de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que decide un... Que, eh, un algoritmo, quién toma esas decisiones, cuáles son los criterios, si puede o no puede haber sesgo, quiénes son eh, los, eh, los involucrados y bajo qué condiciones se realiza esa toma de decisiones. Y también la cuestión del, del tipo de uso que se dé a esto, porque no es lo mismo cuando hay una sugerencia de ver una película o una serie basada en un algoritmo, a cuando estamos hablando, por ejemplo, de un diagnóstico médico, claramente, eh, una toma de decisión vinculada a tu propia vida, a tu propia salud, o después creo que hay, voy a poner un caso sobre cuestiones penales que un algoritmo que te dice bueno si quieres tal o cual cosa que en definitiva te podrás reír más o menos si coincide con tus intereses o no. Bueno ese tema de las decisiones en realidad lo que tiene de fondo desde el punto de vista ético es un gran dilema el, los dilemas morales los dilemas morales son situaciones problemáticas en las cuales hay dos caminos a seguir y donde cualquiera de los dos caminos tienen relativamente buenas razones para ser tomados. Eh, quiero decir, no en todas las tomas de decisiones hay, hay dilemas, ni en el caso de la inteligencia artificial ni en el caso de, de otras formas, pero sí es una de, de las cuestiones más interesantes al respecto. No sé si conocen el dilema del tranvía. Es un dilema clásico en filosofía, de hecho fue diseñado por una filósofa justamente para mostrar el, digamos, cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones. Como pueden ver en, en el dibujo, eh, se trata de una situación en la cual eh, hay cinco individuos atados en un carril, un individuo atado en otro carril y el maquinista se encuentra que tiene una falla mecánica y que va a chocar y va a matar a alguien. Las opciones que tiene son seguir derecho, como era su camino, y matar a cinco personas o desviarse, presionar un botón o una palanca, desviarse y, eh, por lo tanto, matar a una sola persona. Eh, si les pregunto si les parece moralmente correcto eh, apretar el botón y desviarse hacia la derecha, ¿qué responde la mayoría? Que sí. No todos, pero la mayoría responden que sí. ¿Por qué? Porque hay un... Hay una idea, si se quiere una intuición moral, que nos dice que es mejor salvar a cuatro personas, o sea, alguien va a morir. Es mejor que muera uno, que mueran cinco. Y es una idea generalizada, una intuición moral, pero que no deja de tener de fondo, si se quiere, una perspectiva utilitarista, consecuencialista. Es decir, una teoría ética que considera que una acción eh, es correcta de acuerdo a las consecuencias que presenta y de acuerdo al balance de beneficios para la mayoría. O sea, una acción es correcta cuando beneficia a la mayoría, cuando daña a la minoría. Desde esta perspectiva, claramente la situación eh, es bastante sencilla de resolver. Pero este dilema justamente se va modificando, poniendo otras variables. ¿Qué pasa si ponemos dos personas, una en cada carril? Y ahí tenemos en un carril, por ejemplo, una mujer y en otro un hombre. De la misma edad. ¿Qué responden? ¿Tienen una, opción, una opinión formada? Bien. Que siga derecho. Bueno, eso es una... una una idea interesante, porque vos fíjate que en la primera versión su camino era seguir derecho y matar a cinco, pero había una opción mejor, o sea, dejar de seguir el camino que correspondía y matar a menos. Ahora, estando ante la misma situación, dos personas, no hay, ya la cuestión del número no, no sirve, porque son dos, dos personas, pues tenemos la cuestión del género, que podría no ser relevante para la decisión. Y tenemos esta cuestión que señalabas de que el camino era el derecho, o sea, que muere el que estaba enfrente. ¿no? Bueno, pero es cierto, y, y así se empieza a complejizar la cosa, porque por ahí si ponemos un niño y un anciano, también la mayoría prefiere matar al anciano, pero después está la cuestión de la valoración social. Empiezan, este experimento mental empieza a derivar en, claro, bueno, esto que muestra la complejidad humana en la toma de decisiones, nosotros como seres humanos no somos ni homogéneos, ni sencillos. Cuando, cuando la situación es compleja, la reacción es compleja. Porque incluso, y esto ya es como un filosófico, ¿no? el filosófico, uno de los bioticistas actuales, Peter Singer, que es un, un utilitarista extremo, incluso él, que es súper coherente en todas sus cosas, ha, ha reconocido que en, en su situación personal, cuando su madre estaba internada en momentos de fin de vida y demás, lo correcto hubiera sido, desde el punto de vista utilitarista, desconectarla, y no lo hizo. Quiero decir, incluso teniendo los principios morales, cualesquiera sean más fuertes, el momento de tomar decisiones dilemáticas, esos principios pueden tambalear también. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, no sé si conocen eh, este experimento del MIT... Bueno, lo repito por las dudas para quienes no lo conozcan, porque eh, es interesante también el, lo que hicieron con esto. Uno de los temas que también se viene pensando desde el punto de vista ético es la cuestión de la toma de decisiones en aut coches autónomos. Que según entiendo, por el momento no, hay, no son completamente autónomos, ¿no? que dependen por supuesto del diseño de la programación que se le realiza, pero que un poco este, este proyecto lo que busca es recabar información humana, de la perspectiva humana, acerca de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que viene haciendo desde 2016? En su página web tiene un juego de Moral Machine donde las personas pueden jugar, son 13 escenarios y donde eh, la situación es similar a la del tranvía. O sea, está el coche autónomo que tiene un fallo, una falla técnica y que tiene que decidir qué hacer, si seguir derecho o si desviarse. Siempre hay algún muerto. Fíjense este primer escenario. El primer escenario, si sigue derecho, como era su camino, mata a un perro, que es el que está dentro del de coche. Sí, no, no, Por eso puse la descripción, porque no se ve los dibujitos. El perro está dentro del auto. Si se desvía, mata a un ser humano. Nuevamente, este escenario es similar al primero. La mayoría de las personas somos especieístas, es decir, eh, consideramos que la especie humana tiene privilegios con respecto al resto de las especies. Muy pocas personas van a poner en igualdad de condiciones a un ser humano con eh, un animal y darle el mismo valor. Eh, es, por supuesto que es discutible, ¿no? pero digo, haciendo una encuesta, si se quiere, hay muchos más especialistas que antiespeciistas o defensores de los animales. Sí, vos decís no tengo Facebook por eso, quizás a sí, sí, está esta idea de que bueno, quiero más a mi perro que a los otros seres humanos y todas esas cosas, pero digo si veremos qué dicen los resultados después ¿no? Eh, yo creo que lo hice no, está bien, porque cuando vos haces este experimento te dicen los resultados de la media y recuerdo que coincidía con esto que le estoy comentando que la mayoría elegía a la especie humana. Igual había bastante, un 25% creo que era que decidía sobre el perro, lo cual ahora me vino este dato a la cabeza. Eh, es bastante. Exacto, no es menor. No es menor eh, dadas las condiciones iguales, como en este caso, ¿no? Eh, pero bueno, digo, este es un escenario relativamente sencillo. Después empieza a complejizarse porque incluye también en estas variables la, eh, la cuestión del valor social. Ponen médicos, ponen eh, ejecutivos, indigentes, ladrones, y ponen hombres y mujeres, ponen gente con, ellos lo llaman en forma y grande, sería gordos o flacos. Eh, sí, que no entendía al principio, no se ven los dibujos, que son... Comparaba la edad con eso? No, no era la edad. Eran gordos o flacos eh, y jóvenes o viejos. Una cosa así, por lo menos hasta donde yo pude ver, esas eran las variables. Después hay otras posibilidades de diseñar tu propio juego y de incluir otras cosas. Pero, ¿qué, qué es lo que sucede? La idea es que esto viene dándose hace unos tres años. Recabar la perspectiva humana de la toma de decisiones en relación a situaciones que incluyan estas variables. Se supone que con el fin, de alguna forma, de tenerlo en cuenta luego a la hora de programar, diseñar una, eh, un sistema de esta naturaleza. No ellos mismos, pero podría llegar a ser usado. ¿no? Yo, por lo que leí, no, no era el objetivo final. Era, era un, un experimento mental eh, con carácter académico. Pero es mucha información. Tres años de gente respondiendo a estos juegos, mucha información. Y, y a mí me llama la atención porque no incluyen otras variables. Por ejemplo, la etnia. O sea, si se incluyen gente flaca y gente gorda. Porque supongo que lo que se quiere hacer es evitar luego sesgos ¿no? en, en las elecciones. Bueno, ¿por qué no incluís otras variables que también podrían eh, llevar a, a la discriminación y a los sesgos? Pero bueno, es, es interesante como proyecto porque nos muestra que así como en nuestra vida cotidiana la toma de decisiones de los dilemas es problemática, es compleja, en aquellos eh, dilemas que pueden presentarse en sistemas de inteligencia artificial son igualmente problemáticos, igualmente complejos. Gracias. Pero el punto acá está en que, no es, por lo menos a mí, no, no es de mi interés pensar en una máquina en una autónoma, pensar en la ética de las máquinas, sino pensar en aquellos que diseñan, que programan, que realizan estos sistemas. ¿Qué es lo que están incluyendo? Cuando, incluso cuando parece que hay buena voluntad como en este experimento, ¿no? que se está buscando disminuir la discriminación, disminuir los sesgos. Bueno, ¿qué información están cargando? ¿Es culturalmente igual que lo hagan en Estados Unidos, a que lo hagan en la India en, o en cualquier otro país? ¿Esas variables que se están teniendo en cuenta y que se están incluyendo para evitar es, eso, esos problemas éticos son igualmente en todos lados? Con lo cual, a mí me parece que, que, que uno de los temas principales es pensar en este caso... Eh, quiénes son los responsables, los que realizan estos sistemas y sobre todo qué valores y qué principios queremos que, que incluyan. Como les decía cuando empecé a contarles este experimento del tranvía, del, el, el clásico, lo que hay detrás de la elección de uno frente a cinco es una teoría utilitarista, en definitiva. Bueno, ¿queremos que los sistemas de inteligencia artificial que incluyen tomas de decisiones también tengan en cuenta esta teoría o estos principios o deben convivir con otras? donde qué sé yo que la, El valor humano es igual, uno a uno. El, la, la cuestión de la pluralidad, ¿no? la, si bien la ética apunta a cierta universalidad, no, no todos compartimos eso. Así que como el primer, mi primera preocupación es esta, es pensar que aquellos problemas que tenemos en la vida cotidiana y aquellas decisiones que nos cuestan se trasladan también al ámbito de la inteligencia artificial y que, Así como tenemos problemas para ponernos de acuerdo, porque no todos compartimos las mismas teorías éticas, lo mismo puede suceder en, en el otro ámbito. Eh, bueno, ya hablaron mucho de algoritmos, ¿no? pero una, una sola cosa que quería decir, que, que también es otra de las formas en las que aparecen los problemas éticos en las decisiones de algoritmos, y es en los casos de utilización actuales eh, para la predicción de reincidencia penal, no sé si lo habrán comentado. Bueno, justo por eso. Eh, bueno, entonces no, no no digo nada. Simplemente, no, no, pero me, me parece que si, si ya lo charlaron, por ahí es, es bueno pasar a otra cosa y por ahí tratar de abrir el debate a algunas cuestiones que pueden ir surgiendo. Simplemente me parece que ese estudio y esa investigación que se realizó, eh, lo que muestra en realidad, al igual que en el otro caso, es que el problema está en la, en la injusticia previa o en la falta de representación previa, no es el que el algoritmo es el que discrimina o no discrimina, el que te, si se equivoca o no se equivoca, sino que lo, que lo que hay de fondo, lo que hay detrás de esto es justamente un problema de subrepresentación de ciertas poblaciones y que lo que hace es que eh, luego los resultados sean diferentes. ¿no? Eh, la segunda cuestión ética es... Que aprenden lo que aprenden. ¿no? La toma de decisiones como un problema ético y el aprendizaje de los sistemas por el otro. Todo el mundo conoce a Sofía, este, este sistema que interactúa con los seres humanos y con, con cada interacción también mejora sus, eh, sus habilidades, pero el, el caso que más. En el que me quería focalizar era en este perfil de Twitter, seguramente lo conocen los que están acá, no sé si los que están del otro lado, pero es interesante para ver algunas cosas. ¿Qué pasó con este perfil creado por Microsoft hace un par de años también, de 2016 creo? Eh, era un perfil de una, un sistema de inteligencia artificial programado para ser un adolescente de unos 19 o 20 años para que interactúe con los seres humanos. Eh, y, y no a lo largo de, de un día, ¿qué pasó? O sea, claro. O, o sea, pasó el test de Turing. Claro, exactamente. A ver, por un lado, los usuarios de Twitter saben que suele ser un ámbito poco amable en un punto. Depende a quién sigues y quién te sigue, pero se sabe que es un lugar donde no prolifera el amor y la paz, sino, la, la, si se quiere, la, la virulencia y, y, y la ofensa. Y por el otro lado, o sea, a eso se expuso ese sistema artificial, se expuso un ambiente en el cual lo que, lo que se le estaba dando era, hablando mal y pronto, mierda. ¿Y en qué se va a transformar? En ¿Eh? mierda. Si, o sea, si quieres que funcione técnicamente, va a funcionar a la perfección. Si querés que aprenda otra cosa, tenés que hacer otra cosa. Entonces, un poco el segundo tema ético que tiene que ver con esto, con qué es lo que están aprendiendo estos sistemas. Pero nuevamente el problema vuelve a nosotros. Somos nosotros, nuestro contexto, nuestro ambiente, nuestra cultura y nuestro diseño lo que hace que los resultados con estos sistemas sean nefastos o sean positivos, ¿no? Eh, hay algunos, eh, algunos ejemplos, seguramente ustedes conozcan más, de eh, empresas y programas que están buscando justamente eh, incluir en el diseño de los chatbots y de otros sistemas estas cuestiones éticas. Ahí le puse simplemente el, la empresa ética que busca justamente intentar que, que se, eh, se eviten estas interacciones ofensivas que se transformen eh, las conversaciones en cualquier cosa. Ellos ahí buscan algunos principios que están en todas las regulaciones que les mencioné al principio, que tiene que ver con la toma de decisiones, con la búsqueda de resolución de dilemas y, y que incluya también las cuestiones legales. Eh, entonces, para cerrar esta parte, la la, la cuestión general, los dos problemas, tanto en el aprendizaje como en la toma de decisiones, el punto está en quiénes diseñan, programan, desarrollan, quiénes participan del proceso de creación de estos sistemas y cuál es la responsabilidad de los individuos. Es decir, nuevamente, a mí que trabajo en ética y en bioética, me interesa el campo de la acción humana. La acción humana. Hay, hay como todo un desarrollo de la, de la ética de los robots o de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? la cuestión de si son personas o no son personas, si pueden a hacerlo. Pero esa es una línea muy interesante, pero que yo no trabajo. A mí me interesa pensar desde el punto de vista de la acción humana, qué es lo que hacemos o dejamos de hacer como individuos que participan en los procesos creativos y justamente los problemas que, que, que se encuentran están ahí. Si, esto, si esta TAI, este perfil de Microsoft, llegó a lo que llegó, es por lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Si el coche autónomo va a pisar a un niño antes que a un perro, es, tiene que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, consciente o inconscientemente. Porque a veces es deliberado, a veces son prejuicios, pero tiene que ver únicamente con el campo de, de la acción humana. Entonces, eh, acá vuelvo un poco a... Si me tengo que definir, me defino como docente antes que nada, ¿no? Eh, como profe. Digo, la, la formación ética es importante en, en todas estas carreras que suelen ser absolutamente tecnológicas y muchas veces la reflexión ética no llega más que tarde, ¿no? Y no solo la, la formación de carrera, de grado, sino también la participación en estos espacios donde desde las diferentes eh, disciplinas podamos eh, dialogar acerca de algunos puntos conflictivos. Ahora la segunda cuestión, ya dejar esos dos problemas éticos generales que por supuesto que vuelven al ámbito de la bioética, se bajan al ámbito de la bioética, pero con algunas particularidades. Ya les comenté lo que era la, la bioética, más o menos en, en qué andaba. Eh, un, en un artículo inaugural de hace como 30 años, en los principios de los 90, eh, Florencia Luna y Erlin Salles, que son dos expertas en bioética en la Argentina, quienes trajeron el debate bioético de la Argentina, ellas presentaron qué era la bioética y dividieron un poco, si se quiere, de una manera poco académica eh, los problemas de la bioética entre problemas sexys y aburridos. Para referirse a... Los problemas sexy son aquellos que llaman la atención de la prensa, que generan debate, que generan desacuerdos morales, donde eh, se ve que los avances tecnológicos nos obnubilan y, y como seres humanos nos vemos enfrentados a la vulnerabilidad, y esto tiene que ver con eh, aborto y eutanasia, por un lado, porque generan grandes eh, desacuerdos morales, pero también Prensa y tiene que ver con la edición genética, tiene que ver con la inteligencia artificial, con la criogenia, con cualquier avance tecnológico. Y los problemas aburridos serían todos aquellos vinculados a la práctica cotidiana que no, no, no generan discusión, tampoco generan prensa, no se les da bolilla que falta un medicamento de este hospital, que... Eh, que hay poco tiempo para atender a, a un paciente esta cuestión de la confidencialidad la, la práctica cotidiana en las ciencias eh, médicas y, y biológicas ahora yo me pregunto si la inteligencia artificial es un problema sexy o aburrido para la bioética y la primera respuesta parecería ser que es un problema sexy porque justamente vemos todo el tiempo en, en los medios que aparece aunque sea sin saber a veces sabiendo y a veces sin saber de qué se trata eh, que se trata el tema de, de una forma u otra ¿no? y genera ciertos resquemores pero cuando nos metemos de a poquito en el campo de la inteligencia artificial y en salud vamos a ver que en realidad son más bien problemas aburridos que tienen que ver con el impacto en la, la vida de los pacientes de los médicos de la relación médico-paciente esto para por ahí desmitificar algunas ideas generalizadas con respecto a, a, lo, a los grandes cambios ¿no? Y, aunque ustedes no crean, no traje los ejemplos a, a ejemplos aberrantes. Traje aplicaciones primero buenas eh, en el ámbito de la salud para después pensar algunos problemas. Justamente porque considero que, eh, al igual que, lo, que las cosas que presentaste, Diego, que tiene mucho para hacer. Que en el campo de la salud la inteligencia artificial tiene mucho para dar, mucho para hacer y mucho para acompañar en los procesos de investigación y los procesos de de práctica clínica. Una, de la utiliz una utilización que se está realizando es en el diagnóstico de enfermedades con el software de reconocimiento facial. En este caso ya no estamos hablando de la tristemente célebre Ciudad de Buenos Aires y nuestros reconocimientos erróneos, sino de una aplicación eh, pensada para detectar un, un cierto síndrome, el síndrome de George, pero también otras que lo que expresan justamente son características físicas. Se, se observan ciertas variaciones físicas en, en los pacientes y como cualquier enfermedad rara, y sobre todo cualquier gener, enfermedad genética rara, son difíciles de diagnosticar y son difíciles de conocer. Eh, no todos los médicos de todas partes del mundo saben justamente de enfermedades raras. De hecho, en, en Buenos Aires suele ser el... el el foco ¿no? del, dentro del país para trabajar con ciertas enfermedades raras y así en el resto del mundo. Y entonces me parece que uno de los campos más interesantes es eh, la utilización para esto, para el diagnóstico temprano, sencillo, fácil y eficaz de ciertas enfermedades. En este estudio hubo un 96 o 97% de, de acierto en el reconocimiento de pacientes con este síndrome. Primero se le dio, por supuesto, al sistema una serie de miles de, no, miles no eran cientos, porque como es rara, no había demasiadas, cientos de fotos de pacientes con esta enfermedad, luego con pacientes sanos y finalmente una predicción, bueno, una predicción, un diagnóstico de, de, de, de un tercer grupo. Digo que este es un campo donde podría haber una, un avance interesante desde el punto de vista Científico también desde el punto de vista ético, porque sería, digamos, compensar un poco la injusticia de las personas que padecen enfermedades raras que no son investigadas. Y... Bueno, otra de las formas que se utilizan en algunos lugares es la del procesamiento de grandes volúmenes de datos, de datos sobre publicaciones actuales, para poder justamente asistir en, a los médicos o a los profesionales de la salud con información nueva, actualizada y de manera rápida y constante. Bueno, el sistema Watson es el más conocido, pero hay bastantes otros más. Este también lo deben conocer porque ha, ha, ha circulado últimamente el estudio de cáncer de mama del MIT. Bueno, eh, similar a las cosas que, que comentaba Diego, no la utilización en diagnóstico por imágenes de eh, la inteligencia artificial. La idea de, hay, hay algunos estudios que muestran los grados de acierto importantes en ciertos cánceres, pero también en otro tipo de enfermedades y esto también, la utilización de eh, la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes reduciría bastante los tiempos y por lo tanto sería un, una prevención temprana que es buena desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la atención de la salud también. ¿no? Eh, obviamente que acá tenemos las dos cosas. Tenemos el, en este estudio lo que hubo fue una detección en cuatro o cinco años antes de que se desarrollara este cáncer. Y uno podría pensar en otras aplicaciones de esta naturaleza como aquellas anomalías que no pueden ser leídas justamente por o la, el, como decía Diego ¿no? por el radiólogo por la mente humana eh, al menos no con un grado de precisión que te lleve a hacer un diagnóstico temprano con la utilización de estos sistemas permitiría achicarse esa distancia entre lo que parece normal y no se puede determinar y aquello que finalmente va a ser e igual acá Cuidado, o sea, está, está muy bien esta utilización, pero digo, cuidado con el uso que, que, que vamos a hacer de esto, con la lectura que se va a hacer de esto, si está acompañada o no de, de, de una deliberación posterior. ¿no? Eh, otro, otro campo donde se aplica la inteligencia artificial en salud tiene que ver con la práctica, con la vida diaria de los pacientes. Yo digo, puse ahí pacientes 3.0 porque paciente de hoy no es un paciente como el de hace 30, 40 o 50 años que eh, no discute, que mm, forma parte de un modelo paternalista donde el médico es aquel que presenta un tratamiento y el paciente lo sigue eh, a pie juntillas, sino más bien es un paciente curioso. Al menos en ciertos contextos. Tampoco quiero exagerar, ¿no? hay otros contextos donde sigue siendo igual, pero más allá de eso es un paciente que gulea los síntomas. Un paciente que va a la consulta diciendo, pero yo busqué y este síntoma puede ser tal cosa o este remedio puede ser tal otra. Bueno, ese paciente de, digamos, que vive como cualquier otro individuo dentro de las redes sociales, dentro de internet, dentro de la sociedad de la información, también podría ser ayudado desde eh, esa práctica cotidiana. Hay una serie de aplicaciones vinculadas al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, eh, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, pero en realidad cualquier enfermedad crónica que lo que lleva es una, una necesidad de control cotidiano y de no abandonar eso, eso, ese tratamiento. ¿no? La cuestión de la adherencia al tratamiento y la cuestión de eh, seguir ciertos hábitos hacen que estas aplicaciones ayuden al individuo a, a seguir ese tratamiento. Y acá les puse el ejemplo de Empatics, que es un proyecto que me resultó interesante porque se centra en la noción de empoderamiento. Eh, en la biótica es muy importante esta noción porque viene a mostrar que el, el paciente, digamos, el empoderamiento en salud tiene que ver con la, ayudar al paciente a tomar las riendas de su propia salud, a gestionar su propia salud y a ser realmente autónomos, ser capaces de decidir por sí mismos si realizaron un tratamiento. Eh, porque inicialmente la autonomía estaba pensada más desde el punto de vista de la interferencia, ¿no? que es respetar la autonomía del paciente y no interferir, no obligar que el médico no, no trate de que el paciente haga tal o cual cosa, sino dejarlo libre que le elija. Bueno, la autonomía es eso, pero la autonomía también es que el paciente pueda hacer algo más por, eh, por su salud. Entonces este proyecto lo que busca, está en la etapa inicial, pero lo que busca es eh, ofrecer herramientas, eh, aplicaciones y de otra naturaleza que eh, colaboren con la gestión diaria de la salud, dando, por ejemplo, eh, consejos eh, diarios a estas, a estas personas. Vamos a ver en qué, en qué termina, pero al menos los primeros resultados parecen interesantes. El, en, dentro del campo de la asistencia de los pacientes también está la cuestión de los robots asistentes. Que seguramente la conocen a Pepper porque está en todos lados. Eh, pero Pepper es, es un caso interesante también porque inicialmente se utilizaba, bah, se sigue utilizando, no pero eh, la idea inicial era util, la utilizarlo o en hoteles o en enfermería, o sea, más a nivel comercial, a nivel industrial. Y además con una eh, característica de ser genérico, de ser más o menos igual en todos lados. El proyecto que tomó la Unión Europea en colaboración con, por supuesto, con la empresa que desarrolla este robot, me parece interesante porque lo que busca es que este robot asistente, que va, va a asistir a personas mayores, sea culturalmente competente. ¿Qué quiere decir esto? Que, sensi que sea sensible al contexto, que sea capaz de eh, entenderlo captar las sutilezas de las diferentes pacientes y las diferentes culturas y que pueda entender la situación en particular de cada uno. Lo cual es difícil, porque ni los seres humanos lo hacemos. O sea, yo doy bioética hace años en la universidad, en kinesiología ahora, pero he dado en enfermería, en puericultura, y hablar, cuando hablamos de competencias culturales estamos hablando de de que sean sensibles al contexto y cómo se transmite eso, cómo se enseña, cómo se desarrolla. Y no estoy hablando solamente de, qué sé yo, de una cultura lejana. ¿Qué pasó durante años con las personas transgénero y sigue pasando? La incapacidad de los profesionales de la salud para entender la... la no solo la biología de esa persona, sino la vida de esa persona. En ginecología hay miles de ejemplos de maltrato a personas transgénero justamente por no ser competentes culturalmente. Eh, nada, podemos hablar de la imposibilidad de entender las diferencias socioculturales. El simple hecho de, de una persona que vive en, en otro lugar donde la intimidad, eh, la preservación de la intimidad es importante. ¿No? Quitar, quitarse una remera para un estudio médico para la mayoría de las personas puede ser algo normal que te pidan que te quites la remera pero para otros contextos puede ser muy complicado ¿no? bueno eh, entonces cuando hablamos de competencia cultural ya el ser humano en la relación médico-paciente cotidiana es, es compleja Bueno, en, este, en estos sistemas eh, no, es al menos igual de compleja pero por lo menos es interesante en este proyecto que se busca que sea culturalmente competente. Yo he visto algunos ejemplos de cómo, qué conversaciones tendría con una persona de la India, con una persona de Japón, con una de Inglaterra, por lo que vi es bastante limitado, ¿no? Se, se, se queda un poco en los estereotipos y si se quiere de lo que sería un, un típico japonés eh, budista, o un típico eh, indio hindú, pero bueno, hay que verlo en acción. Ahí les dejo un videíto un eh, donde interactúa con, con una persona, pero hay que ver a, a hasta dónde llega esta capacidad en el futuro. Quizás sea al menos igualmente competente que un médico. Quizás no. Eh, y por último, en investigación médica, solamente puse el caso de, de esta científica, eh, EV que en realidad vale para cualquier sistema que también procese grandes volúmenes de datos, pero sobre todo para buscar nuevas moléculas o para eh, buscar nuevos usos de moléculas ya existentes, que eso también es toda un, una utilización que se viene realizando hace tiempo en, en farmacología. Eh, cada vez más se necesita procesar de manera rápida y eficaz, eh, información justamente para encontrar soluciones a problemas viejos o nuevas soluciones a problemas nuevos. ¿no? Eh, justamente, no, moléculas nuevas hay pocas y, y, y es muy, muy difícil descubrirlas. Eh, ya este, la utilización de este sistema ha, ha arrojado algunos resultados. Si mal no recuerdo, se determinaron nuevos usos de un cierta, una cierta molécula para el cáncer para un cierto tipo de cáncer que sirve también para la, tratar la malaria. Con lo cual nuevamente acá vuelve la cuestión de la justicia. Bueno, así como el software de reconocimiento puede servir para eh, que accedan a, al diagnóstico ciertas personas que no, de otra forma no accederían, bueno, la malaria como enfermedad desatendida también podría tener eh, un buen resultado. Pero bueno, toda la otra rama de la etic, de la investigación eh, médica no la, no la puse, que tiene que ver con estas cosas que comentas vos, ¿no? la cantidad de investigaciones que se están haciendo o que se deben estar haciendo, algunas con aval del comité, otras sin aval del comité, donde se incluya eh, la inteligencia artificial. Y ahí, bueno, con las cosas que contó Diego, ya tenemos para rato, para incluir eh, las aplicaciones que se pueden utilizar en el ámbito específico en el que vos presentaste. Bueno, como decía, primero todo lo bueno, todo lo que en principio parece ser bueno. Ahora no lo no diría todo lo malo porque no, no es para tanto, pero sí por ahí señalar cuáles son la, la, los problemas que aparecen acá. Bueno, no tengo mucho tiempo. Eh, la, la cuestión de la toma de decisiones vuelve a aparecer, así como lo vimos al principio con los coches autónomos, esto puede aparecer también con los equipamientos que utilizan eh, estos sistemas, ¿no? que se utilizan para administrar medicamentos, para eh, manejar equipamiento y demás. La pregunta vuelve a ser la misma, ¿quién toma las decisiones? ¿Qué pasa cuando hay decisiones erróneas en los diagnósticos que vimos antes? ¿Cuándo se puede realizar un diagnóstico? con inteligencia artificial y llega a ser erróneo. ¿Qué pasa con, con eso? Y sobre todo la posibilidad de reparar el daño. Si se puede pedir la reparación del daño, ¿y a quién? Porque por supuesto que están involucrados diseñadores y programadores, pero la institución de salud también. Y, y lo, ya podemos pensar que el, el médico o el investigador que está... Utilizando ese sistema que arrojó resultados erróneos y que dañó de alguna forma a la persona, ¿debe ser también responsable por eso? Es una cuestión que hay que pensarla, porque hasta dónde el, el que utiliza el sistema es, es capaz de entender y de, eh, digamos, y de validar o no validar los resultados que arrojan esos sistemas. ¿no? La, la segunda cuestión es nuevamente la de, los, la de los sesgos que hablábamos antes, esto de que eh, es un problema humano, que aparezcan discriminaciones y sesgos en, en el diseño de estos sistemas que pueden aparecer también cuando se utilizan en el campo de la salud. Eso, para, para no repetir, quizás me interesa más el segundo problema, que es la cuestión de, de distribución de recursos. Pienso, pienso, ¿Qué pasa con desarrollos exitosos en salud que incluyan inteligencia artificial? ¿Un diagnóstico de los que presentaste vos o cualquier otro? ¿Quiénes van a poder acceder a eso finalmente? Eh, ¿Debe haber alguna, algún tipo de salvaguarda para que el acceso sea mayor? No es un problema exclusivo de la inteligencia artificial. Al contrario, lo que estoy tratando de decir de diferentes formas es que los problemas que tenemos por fuera de la inteligencia artificial se replican con la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo distribuimos turnos en un hospital? Yo me canso de hablar con, con estudiantes y amigos de profesionales de salud que no saben cómo hacer para atender la demanda de todos los pacientes que lo necesitan en el tiempo que lo necesitan. ¿Cómo le dedicas 40 minutos, por ejemplo, en kinesiología o 30 minutos a 30 pacientes en un día? Bueno, eso es distribución de recursos. Después están las cosas más sexys, que es los medicamentos de alto costo, una pierna biónica. Bueno, eso también es distribución de recursos. Cualquier instrumento, bien o servicio de salud, un gran problema actual, justamente por los avances tecnológicos que tenemos, es cómo distribuir los recursos en salud de manera equitativa. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. En la medida en que sean algunas tecnologías propietarias, que va a pasar y otras tecnologías abiertas, pero en cualquier caso, depende de los costos, eh, vamos a tener que pensar también eh, do, a dónde va a llegar. Y esto me parece importante porque se están dando las discusiones mucho en los países desarrollados, como todas estas cosas, y, y bueno, y el acceso, vamos a ver hasta dónde llega. La tercera pata es la cuestión de la protección de datos sensibles, que ya lo habrán hablado bastante con Caro, eh, pero en la protección de datos sensibles en salud, eh, que también le preguntaba a Diego, por eso, tiene algunas particularidades, porque incluso cuando los datos estén anonimizados, se podrían volver a identificar. no eh, Hace un tiempo hubo un el caso conocido de Facebook, donde intentó recabar información, comprar datos anonimizados de salud a algunas instituciones, y eh, con, con el fin de... Me, digamos, solapar esos, eh, esos datos de las diferentes instituciones y luego hacer coincidencias en los perfiles y brindarles servicios de salud a sus usuarios. ¿no? Por ejemplo, encontraba datos cruzados de perfiles en, en diferentes instituciones y después le decía, bueno, eh, le ofrecía un servicio de enfermería postraumática. O sea, los datos no estaban. Eso es lo, lo, lo interesante de este punto. No, no eran pacientes... Con los datos claro, Estaban los datos bien anónimos, pero aún así se, se pueden realizar reidentificaciones. Y hay un grupo de, de investigadores que me pareció interesante comentar que están pidiendo un nuevo informe Belmont para los datos. El informe Belmont, no sé si lo conocen, es, es, es la piedra angular de la ética de la investigación es eh, el, el informe que se realizó en Estados Unidos luego del descubrimiento de las investigaciones no éticas de posguerra de Estados Unidos. Primero, por supuesto, que estuvo eh, toda la Alemania nazi, Japón y todo lo que ya sabemos, pero después, en los 60 y los 70, hubo una cantidad de investigaciones horrorosas en Estados Unidos que condujeron a que se produjera un informe donde se sentaran las bases de los principios éticos para la investigación humana. Y de ahí surgen el principio de respeto por la autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia, en realidad con algunas variaciones, pero no importa, que son principios hoy día clásicos para pensar las cuestiones bioéticas. Bueno, ese, en ese, ese informe lo que dijo... Es, bueno, basta. A partir de ahora, toda la investigación humana va a ser conducida de acuerdo a estos lineamientos. Después hubo un montón de documentos más, actualmente hay otros, pero todos están vinculados en estas ideas centrales. Bueno, este grupo de investigadores pide algo similar para la investigación, eh, para, para, la, para los datos en salud, justamente por la cantidad de, de problemas que han encontrado. Eh, yo lo ampliaría un poco más, ¿no? Y, y incluiría un poco lo que, lo que hablamos antes con, con Diego. Si no, si no es necesario, estoy pensando crear toda una subrama de la ética de la investigación o de la bioética vinculada a estas cosas, porque ¿cómo esta, esto que comentabas de ANMAC, la imposibilidad de evaluar, eh, de darte un sello por sí o por no, la imposibilidad de gente formada en el área, está hablando de que se necesita algo nuevo, porque no todo funciona de la misma manera, ¿no? la gente, para repasar lo de ANMAT, eh, no hay un solo auditor de ANMAT que pueda hablar de inteligencia artificial. Claro. Entonces, por más que salga la regulación, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pero, pero a eso voy. Oh. No, No, por eso. Y esta gente lo que está diciendo es eso. Te revisan ¿Quién, procesos. ¿Quién va a hacer Nada estas más. revisiones? Porque tenés que saber. Tienes que saber de lo técnico, ¿no? De lo ético. O sea, sí, también de lo ético. Pero digo, si no sabes las dos cosas, es imposible que encuentres nada. Ni un beneficio, ni un problema. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Va a haber un comité dentro de la universidad especializado en cuestiones éticas? Es decir, un comité científico que sepa cuestiones éticas. ¿Un comité ético que se especialice en cuestiones científicas, en cuestiones de datos eso es un, un trabajo, porque quizás hoy no lo vemos tanto, porque al menos en Argentina la cantidad de investigaciones no son tantas, pero va a pasar. Hay un plan, vale mencionar, que se está desarrollando dentro del ex Ministerio de Ciencia y Técnica, que se llama Plan Nacional de Inteligencia Artificial, sí. que se está empezando a armar, eh, yo estuve participando en algunas mesas, y uno de los grandes puntos ahí es la generación de un comité de ética para cualquier experimento, sea de investigación o clínico o lo que sea, de inteligencia artificial. Bueno, perfecto, no sabía eh, eso. Sí, eso sí. es lo que, hay, que para mí es que hacer, sí, pero y urgente. Idea, y la idea es que no dependa de ni de las universidades ni de ANMAT, sino que sea un organismo que dependa de algo de inteligencia artificial, que cuelgue o del Ministerio de Ciencia y Técnica o de, de directo de presidencia, no importa, donde tenga que ser, pero que sea un organismo transversal sí, de alguna presidencia. Yo no, de, de, de, yo no sé de de si, es, si es lo mejor. Lo que pasa es que tampoco es sencillo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque, o así, un, un comité por universidad. Bueno, puede ser que las universidades que trabajan en inteligencia artificial ofrezcan servicios a otras universidades también y que después haya alguna regulación en general, como pasa actualmente, ¿no? Que, que, que hay, por supuesto, leyes vigentes, pero que cada comité de las universidades o de los centros de salud tiene su, su, digamos, es la primera evaluación que se hace. Bueno, un problema que típicamente hay en los comités de ética es que cada comité de ética tiene sus propias reglas, entonces a veces eh, uno elige el comité de ética en función de las reglas. Eso no es tan así. Por ejemplo, te, te voy a contar ejemplos puntuales, hay algunos comités de ética que solo... Eh, validan firma en papel y lápiz. Algunos comités de ética validan eh, cosas eh, online. Sí. O sea, firma digital. Sí, sí, pero esos son Entonces, procedimientos operativos tan, estandarizados, son cuestiones formales. Digo, pero si uno la cuestión de hacer fondo. Una investigación que necesita la firma digital, no vayas al comité de ética que te obliga a tener un consentimiento informado ¿Sí? con firma en papel. Eso está bien, pero. El Entonces, problema era cuando, la cuestión era, no vayas a ese comité de ética porque es muy ético, andaste otro que es menos ético. Hay cosas más, eso más graves. Ese es el problema. No, por eso, dije eh, el digo, caso, el, ese el, es el caso eh, en el donde caso uno elige... El experimento de gran escala de Facebook sobre alimentar a parte de los usuarios malas noticias sí. y otras buenas noticias pasó por dos comités de ética. Claro, sí, sí. ese este, es el caso malo. Y sí. vos lees las reglas de Nuremberg que fueron escritas hace 70 años y esto no se puede hacer. Ahí se, se, se tragaron un, una píldora este, digamos, bastante intoxicante. ¿Por qué? Porque probablemente no comprendían el alcance del experimento. Sí. Este, de comportamiento a gran escala que no era posible hace 50 años digamos no podías este, direccionar buenas y malas noticias a partes este, importantes de la población a muestras muy significativas estamos hablando de 700.000 usuarios sí, sí. Este, y las reglas construidas por los comités de ética en ese tiempo probablemente no sirven hoy por la inversa este, eh, seguramente conocen el, el, el el, el asunto, el, el afer Socal Cuadrado, ¿no? este, eh, Bogosian este, y sus colegas que enviaron una serie de este, papers para investigar la calidad de este, ciertas publicaciones en ciencias sociales, y a Bogosian le dio un comité de ética porque este, eh, la cifra respecto de los este, perros en los parques de Seattle era incorrecta. Así que este, no confiemos demasiado en que la estructura existente de comités de ética nos va a servir de mucho. Por eso, a eso me refería con la idea de comités de ética, entre comillas, centrales. ¿no? O sea, si tenemos un comité de ética por universidad, un comité de ética por hospital, un comité de ética por... seguro vamos a encontrar algún comité de ética que nos apruebe cualquier cosa. Y pero la, la contracara es la, la centralidad, tiene sus costos también. Por eso, yo creo que hay que buscar algún mecanismo intermedio, pero el, los comités éticos hoy en día, pasa lo que te acabo de decir, cada uno toma decisiones medio arbitrarias, con poca formación, uh -huh. y entonces eh, casi cualquier experimento, por más antiético que sea, eh, vas a encontrar algún comité de ética que te lo va a aprobar. Sí, sí, sí, coincido con eso y de hecho es un desafío porque los comités de ética, al menos los hospitalarios, son ad honorem, es muy compleja. Eh, bueno, es un, un trabajo terrible. Yo estuve ocho años ahí y fue terrible, estuvo buenísimo, pero es terrible lo, lo, lo difícil que es sostener un mismo grupo de trabajo. Entonces sí, claramente que, que sea local es un problema. Eh, de todos modos, esto me parece importante, pensar... No importa qué forma va a tener, si va a ser local, regional, esta, eh, central, a nivel central, que... no importa. Pero sí pensar que se necesita algo de una naturaleza especial, por la, por, porque los problemas que traen pueden ser los mismos, problemas éticos en otras áreas, pero la comprensión del impacto tiene que ser de gente que sepa. El... El problema de los comités de ética centrales es justamente ANMAT, ¿no? Ese es el ejemplo uh -huh. de algo que no funciona. ANMAT es centralizado claro. y no hay expertos en todas las áreas. Y cuando aparece una área nueva, inteligencia artificial, etcétera no saben qué hacer. No tienen reglamentación y no tienen la capacidad para, para observarlo. Claro. Bueno, eso también debería... Sí, bueno, listo. Sí, nada, quería señalar un par de cosas más y a, a, para, para cerrar esto. Eh, simplemente de ir a, como lo, a lo aburrido cotidiano de la relación médico-paciente. ¿no? También, digamos, ¿cuáles son como la, los problemas que se generan en este ámbito? Bueno, por un lado, los pacientes pueden llegar a verse mejorados en su desarrollo, en su autonomía, en su... En su capacidad para, para ser más independiente, estoy pensando en personas con discapacidad, en personas mayores que pueden tener algún tipo de asistencia con, o con aplicaciones o con robots que pueden mejorar su vida cotidiana, pero a su vez, la, digamos, lo que se cuestiona o lo que se pone en foco un poco es la idea de la deshumanización, ¿no? De que puede perderse el contacto humano. Pero acá es lo mismo que en los otros casos. El problema no es de la tecnología en sí, el problema es de si, si no sé, si, si los hijos que tienen que cuidar a sus padres mayores o los padres que tienen que cuidar a sus hijos con discapacidad, reemplazan al contacto humano por ese sistema, ¿no? Eh, o si, si se ofrece, si la institución decide reemplazar a enfermeros y enfermeras por asistentes. En realidad el problema es eh, de decisiones humanas. Y desde el punto de vista médico no, no deja de pasar lo mismo que en cualquier otro trabajador. ¿No? Cuando hay automatización puede haber pérdida de puestos laborales, puede haber reemplazos de funciones y lo que quizás es más grave es que se descanse demasiado en eh, las respuestas que nos den estos sistemas. Eso es, es complicado porque en, en el ámbito de la salud todos estos desarrollos desde mi punto de vista, tienen que ser pensados como asistencia. Asistencia para el diagnóstico de enfermedades, asistencia para el tratamiento de pacientes, asistencia para el, una relación que es básicamente humana y que debe incluir eh, la figura humana. Bueno, había otras cosas, pero lo dejamos acá porque si no nos vamos mucho.